Hola, a continuación vamos a realizar una práctica de ejercicio para el tratamiento del dolor lumbar. El ejercicio es una de las terapias físicas que más efectividad ha demostrado en los últimos años. Dentro de todos los ejercicios que se han diseñado para el tratamiento del dolor lumbar, desde el ejercicio aeróbico, el pilates o el fortalecimiento, todos presentan la misma efectividad. A continuación vamos a explicar tres tipos de ejercicios seleccionados que son los que más se utilizan para el tratamiento del dolor lumbar en todo el mundo. El primer ejercicio que vamos a proceder a realizar consiste en que el paciente se tumbe en decúbito supino boca arriba con las rodillas dobladas apoyando los pies en la camilla o en el suelo. Se puede hacer en cualquier sitio, en una alfombra, en el suelo o en una camilla. A continuación le pedimos al paciente que realice una contracción del suelo pélvico, mantenga la contracción ya que el suelo pélvico como hemos dicho es sinergista de la musculatura abdominal y una vez que realiza la contracción ...mantiene esa contracción y levanta el glúteo de la camilla... ...en esta posición el paciente se va a mantener durante 10 segundos... ...una vez que termina de hacer la contracción... ...vuelve a la posición inicial... ...y mantiene esa posición otros 10 segundos... ...el periodo de reposo siempre es el mismo que el periodo de contracción... ...esto lo repetirá 10 veces durante tres series... La dosis de ejercicio no será siempre igual cuando el paciente comienza a hacerlo a cuando el paciente ya lleva un periodo de entrenamiento. Los periodos de ejercicio han sido establecidos que se deben realizar durante tres meses y los efectos del ejercicio se consiguen cuando el paciente alcanza cinco semanas. Las dos primeras semanas es de esperar que incluso tengamos un incremento de las molestias. Es normal, siempre que se hace ejercicio aparecen molestias posteriores al ejercicio. Repito el ejercicio para que quede claro. El paciente realiza la contracción del suelo pélvico y a continuación mantiene esa contracción y eleva el glúteo de la camilla manteniendo esta posición durante 10 segundos. Una vez que se acaban los 10 segundos, el paciente retorna a la posición inicial y descansa el mismo tiempo que ha durado la contracción. El siguiente ejercicio consiste en realizar una contracción, colocándose igual de la columna lumbar, en decúbito lateral. continuando para allá. El paciente se apoya en el codo, más, más, ahí. estira las dos piernas con un pie delante de otro, la otra mano se apoya en su pecho para evitar su uso y a continuación va a levantar la cadera de la camilla quedándose el tronco despegado completamente del plano horizontal el paciente se levanta y mantiene la contracción durante 10 segundos, son contracciones mantenidas mantiene la contracción 10 segundos y a continuación vuelve a la posición inicial y en esta otra posición también reposa durante 10 segundos esto mismo lo va a repetir 15 veces apoyado sobre el codo izquierdo y 15 veces sobre el codo derecho. En total lo realizará durante 30 repeticiones, 15 para cada lado. Y el otro ejercicio, que también ha demostrado efectividad para el dolor lumbar, consiste en colocarse en cuadrúpeda apoyándose sobre las rodillas y las manos. Y aquí el paciente igual realizará una contracción del suelo pélvico y manteniendo esa contracción levantará un brazo y pierna contraria manteniéndolo durante 10 segundos. De esta forma conseguimos una contracción de toda la musculatura que rodea el tronco y con eso estabilizar la columna lumbar. Entonces levanta el brazo, levanta la pierna y lo mantiene durante 10 segundos. Este ejercicio es muy parecido al anterior el paciente lo va a hacer 15 veces con el brazo derecho y pierna izquierda y otras 15 veces con el brazo izquierdo y pierna derecha. Vale, descansa. El paciente vuelve a descansar siempre 10 segundos después de la ejecución y con esto hemos podido ver los ejercicios que están más indicados para el tratamiento del dolor lumbar. Muchas gracias, espero que os sea útil.